Jaime Álvarez es un hombre de 46 años, soltero, padre de una niña de 5 años, pensionado por invalidez y con una formación académica de posgrado. Reside solo en una vivienda de estrato 3 en el municipio de Copacabana, Antioquia. Jaime Álvarez en el momento no está laborando, pero se ha desempeñado activamente en proyectos de extensión y docencia universitaria. Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos en el hogar, agua, luz, gas, teléfono e internet. Vive en un apartamento ubicado en un cuarto piso de una unidad residencial, la cual cuenta con ascensor y las comodidades que él requiere por su condición. Jaime sufrió una hemisección medular, la cual le generó una pérdida de movilidad, sensibilidad profunda y propiocepción del lado de la lesión, así como pérdida de la sensibilidad termoalgésica contralateral. Actualmente, Realiza marcha independiente asistida con un bastón de un punto. Se desplaza por la ciudad por medio de su automóvil. Sus pasatiempos son compartir con su hija, asistir a clases de yoga y de aqua yoga.